Era, ejército Cristo libera ah, ah, ah, ah, ah, ah. Somos el ejército Cristo libera Y estamos en este tiempo final Porque el Señor le ha placido así preparar a su iglesia para su venida Somos el instrumento que el Señor va a usar Para expulsar al enemigo que está en guerra oprimiendo la iglesia del Señor oh, oh, oh, oh, liberación con oh, conocimiento y poder entrenamiento de los guerreros como si Miguel Matos. A vamos Matos, República Dominicana tierra. vamos Miguel vamos. ejército Cristo libera Vamos Pastor Miguel Matos, vamos República Dominicana, Argentina.